Hola, este es el tercer vídeo del tema 5, sobre competencia perfecta. En este vídeo vamos a hablar sobre si la empresa obtiene beneficios o no en el corto plazo. Bueno, pues para comenzar, en este primer caso tendríamos beneficios positivos. ¿De qué depende que tengamos beneficios positivos? Bueno, pues lo primero que tenemos que observar es cuánto produciría la empresa si nuestra, nuestra gráfica es esta. Es decir, si el coste marginal se iguala al ingreso marginal o al precio en este punto, donde produce Q estrella, ¿qué es lo que ocurre en Q estrella? Bueno, pues vamos a observar dónde están los costes totales medios. Como podemos ver, los costes totales medios están por debajo de los ingresos medios que también coincidirían con el precio. Por lo tanto, como el coste total está por debajo del ingreso total medio, vamos a obtener beneficios positivos y los beneficios corresponden con el área que está marcada en amarillo, es decir, lo que hay por encima de los costes, por debajo de los ingresos o del precio, todo este área. Por lo tanto, sería precio menos coste total medio multiplicado por cantidad que producimos en equilibrio. En este caso, por lo tanto, tendríamos beneficios Positivos, por eso que hemos comentado, simplemente porque los costes totales medios se encuentran por debajo del precio o por debajo del ingreso medio. Por lo tanto, la empresa va a producir Q estrella porque obtiene beneficios positivos. Y ahora veamos este segundo caso. El caso B es cuando la empresa obtiene beneficio cero. ¿Por qué obtiene beneficio cero? Bueno, pues porque el punto donde el precio, que es este, este sería el precio, que es igual al ingreso marginal e igual al ingreso medio, se iguala con el coste marginal, en ese punto nosotros producimos Q estrella unidades. Y en ese mismo punto, como veis, el precio, el ingreso marginal y el ingreso medio coinciden con el coste total medio. Bueno, pues por lo tanto, como el coste total medio coincide con el ingreso medio, los beneficios son iguales a cero, no obtenemos beneficios positivos. ¿Va a seguir produciendo la empresa? Bueno, pues en este caso sí. Sí va a seguir produciendo porque la empresa está cubriendo sus costes totales. Y en el corto plazo le interesa seguir produciendo. De hecho, en el corto plazo será complicado que cubramos todos los costes y que obtengamos beneficios positivos, como hemos dicho en clase. Tercer caso. Imaginemos que nuestra empresa tiene pérdidas, pero que esas pérdidas son inferiores a los costes fijos. ¿Cómo sé yo que son inferiores a los costes fijos? Bueno, como sabéis, en estas gráficas que estamos viendo no solamente tenemos la curva de coste total, sino también la de coste variable. Y la diferencia entre una y otra coincide exactamente con los costes fijos. Es decir, todo esto serían los costes fijos, esta diferencia entre una y otra. Por lo tanto... Si nosotros decidimos producir en aquel punto donde el precio se iguala al coste marginal, que es aquí, es decir, en Q estrella, donde el precio es igual al coste marginal, vamos a ver que en ese punto la curva de coste total se encuentra por encima, es decir, que el coste total medio es mayor que el ingreso medio. Por lo tanto, nuestros beneficios serán negativos, estaremos teniendo pérdidas, porque no estaremos cubriendo todos los costes, habrá parte de los costes que nos estén cubriendo. Pero como veis, la curva de coste variable está por debajo de este punto, lo que quiere decir que al menos estamos cubriendo nuestros costes variables medios. Y también parte de los costes fijos, es decir, todo lo que está por debajo del precio serían aquellos costes fijos que sí estamos cubriendo y todo lo que está por encima sería lo que no estamos cubriendo. Por lo tanto, ¿decidirá nuestra empresa seguir produciendo? Bueno, pues en el corto plazo sí va a, ser, va a seguir produciendo, porque aunque los beneficios sean negativos esto es algo normal en el corto plazo imaginemos el caso como hemos dicho en clase de una empresa que tenga que pagar una hipoteca sobre el local o cualquier coste que suponga algo a largo plazo algo que no se va a amortizar en el corto plazo sino en el largo plazo como ponemos este ejemplo la hipoteca sobre el local o un nuevo horno que hemos comprado para nuestra panadería y que en el corto plazo no somos capaces de amortizar, pero en el largo plazo esperamos que sí, que podamos amortizarlo. Bueno, pues como veis, en este caso seguiría produciendo, es decir, en el punto donde producimos en cuestrella, el ingreso marginal es igual al coste marginal, como hemos dicho, primera condición, el coste marginal tiene pendiente positiva, segunda condición que se cumple, y el precio es Menor que el coste total medio, por lo tanto, obtenemos pérdidas, pero esas pérdidas son inferiores a los costes fijos. Así que por lo menos estamos cubriendo todos los costes variables y parte de los costes fijos. Es decir, podríamos pagar a nuestros trabajadores porque estamos cubriendo los costes variables y además cubriríamos parte del capital que hemos adquirido. ¿Cómo podemos calcular esas pérdidas? ¿A cuánto ascienden las pérdidas? Bueno, pues las pérdidas van a ascender a la cantidad que vemos aquí. Es decir, será la diferencia entre el precio, que está aquí, y los costes. El precio y los costes, es decir, precio menos coste total medio multiplicado por la cantidad. Sería todo este área que estoy marcando ahora mismo, todo este rectángulo. Diferencia entre precio, coste total, o lo que es lo mismo, ingreso medio, menos coste total medio multiplicado por la cantidad, es decir, el cálculo de este área. Cuarto caso. Imaginemos ahora que el punto donde el precio que está aquí se iguala al coste marginal, es decir, en Q estrella, tenemos aquí, está un poco movido, el punto donde el precio se igual al coste marginal, en ese punto además coincide con el coste variable medio. Es decir, esto quiere decir que en este caso... Estamos teniendo pérdidas porque no cubrimos los costes totales medios, pero además nuestras pérdidas coinciden exactamente con los costes fijos. Estaríamos cubriendo exactamente los costes variables. Bueno, pues en este punto, ¿le interesaría a nuestra empresa seguir produciendo? Pues en el corto plazo, la empresa es indiferente entre producir o cerrar, ya que las pérdidas son iguales a los costes fijos. Es decir, estaría cubriendo únicamente el salario que pagan sus trabajadores y no tendría para más es decir, cubriría justo los costes variables y no estaría cubriendo nada de los costes fijos. De este punto hacia abajo, es decir, cuando nosotros no cubrimos siquiera los costes variables medios, decimos que la empresa debe cerrar. ¿Vale? Por lo tanto, este sería el punto de cierre. Y de este punto hacia arriba, pues estaríamos abiertos y en este punto en concreto, como decimos, somos indiferentes entre estar abiertos o cerrar la empresa. Bueno, por lo tanto, en resumen, nosotros maximizaremos beneficios o encontraremos el equilibrio en el punto donde el ingreso marginal se igual al precio y sea igual al coste marginal, lo que sería lo mismo. La pendiente del coste marginal debe ser mayor que la pendiente del ingreso marginal, o es pues lo mismo, el coste marginal debe tener una pendiente positiva, es decir, que el equilibrio va a estar en la parte creciente del coste marginal, y el precio debe ser mayor o igual al coste variable medio, lo que serían los casos A, B o C. En el D, el precio sería igual al coste variable medio, y a partir de ese punto, la empresa sería indiferente entre producir o no. Si el precio es mayor que el coste total medio, vamos a tener beneficios extraordinarios o beneficios positivos. Si el precio es igual al coste total medio, tendremos beneficios iguales a cero o nulos. Si el coste variable medio es mayor o igual que el precio y esto es mayor perdón menor, eh, el precio se encuentra por debajo del coste total medio, el coste variable medio se encuentra por debajo o igual al precio, la empresa va a incurrir en pérdidas. Y a partir de este punto, si el, el precio ni siquiera, o los ingresos ni siquiera cubren nuestros costes variables medios, la empresa debería cerrar. Bueno, y aquí tenemos, por último, ese caso en el que la empresa va a tener que decidir entre Q estrella o Q0, pues como hemos dicho antes, en Q estrella va a producir, además obtendría beneficios positivos, pero en Q0 no va a producir, no se cumple la segunda condición, que sería la condición suficiente, pero además si observamos, este punto, el Q0 se encuentra por debajo del coste variable medio, es decir, en Q0 yo no estaría cubriendo mis costes variables medios, por lo tanto no voy a producir ahí. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.